Igual de importante que detectar eh, nuevos objetos, nuevos candidatos, es votar las detecciones de otros usuarios. Nosotros no podemos votar nuestras mismas eh, detecciones, pero sí las de otros usuarios. Para eso tenemos que ir al menú, a la parte de votar detecciones y nos aparecerá una lista, bueno, a veces muy muy larga, ...de todas las detecciones realizadas con, caza asteroide, de, con caza asteroides de otros usuarios... ...bueno, es tan sencillo como eh, pinchar el, el botón de ver imagen... ...y para que y se pueda valorar positivamente, tienen que suceder dos cosas... ...una, que haya un asteroide moviéndose, eh, en este caso lo, lo vemos... Son ...además es un asteroide brillante... ...dos, que el asteroide esté centrado en el cuadradito... ...cuando el cuadradito se pone verde... Con lo cual, en este caso, la, la votación sería no. Recordar que podemos obtener, si hemos votado correctamente, podemos obtener 10 puntos que se sumarán cuando la, el grupo de astrónomos confirme la detección. Vamos a otra, a otra detección. Bueno, en esta imagen ya ni siquiera tenemos un asteroide. Y bueno, Vamos a un último ejemplo, otra imagen de la ESA. Lo mismo, aquí no hay asteroide. Bueno, pues también parece que hay algún pixel muerto que, que ha confundido al usuario. Volveríamos a votar que no.